¡Bienvenidos a Música del Espíritu! En este vídeo, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la música prenatal, y descubrir el increíble efecto que tiene en los bebés durante el embarazo. La música es un lenguaje universal que nos conecta en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando se trata de bebés en gestación, la música puede tener un impacto poderoso en su desarrollo emocional, cognitivo y auditivo. ¿Sabías que los bebés pueden escuchar y sentir la música incluso antes de nacer? Históricamente, la música ha sido utilizada como una herramienta para la conexión con lo espiritual y lo divino. Se cree que la música puede tener un efecto trascendental en nuestra alma, y durante el embarazo, esta conexión se vuelve aún más especial. Numerosas culturas en todo el mundo han reconocido y practicado el uso de la música durante el embarazo como una forma de nutrir y fortalecer el vínculo entre la madre y el bebé. Permíteme compartir contigo una anécdota inspiradora. Hace algunos años, conocí a una mujer embarazada que se dio cuenta de la importancia de la música en su vida durante su proceso de gestación. Decidió crear una lista de reproducción especial de música suave y relajante, y la escuchaba todos los días mientras acariciaba su vientre y hablaba con su bebé. Cuando llegó el momento del parto, la mujer decidió reproducir la misma música en la sala de parto y lo que sucedió a continuación fue verdaderamente asombroso. El bebé, que nació en un ambiente tranquilo y amoroso con la música de fondo, mostró una increíble calma y serenidad desde el primer momento en que llegó al mundo. Los médicos y el personal del hospital quedaron impresionados por la tranquilidad del bebé, y la conexión especial que parecía tener con la música. Estudios científicos también respaldan el efecto positivo de la música prenatal en los bebés. La música suave y relajante durante el embarazo puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad tanto en la madre como en el feto. La música también puede estimular el desarrollo auditivo del bebé, ayudándole a familiarizarse con los sonidos del mundo exterior antes de nacer. Pero, ¿cómo elegir la música adecuada para el embarazo? Es importante tener en cuenta que la música debe ser suave, relajante y no demasiado alta, para no causar estrés o incomodidad en el feto. Se recomienda evitar la música con ritmos rápidos o letras fuertes, ya que esto puede tener un efecto estimulante en el bebé en desarrollo. En su lugar, opta por melodías suaves, música clásica, música instrumental o música especialmente creada para el embarazo. Además del impacto en el desarrollo emocional y auditivo del bebé, la música prenatal también puede tener efectos positivos en la madre. Escuchar música relajante y conectarse con el bebé a través de la música puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad en la madre embarazada, promoviendo un estado de bienestar y tranquilidad. La música también puede ayudar a crear un ambiente de calma y amor en el hogar, lo cual es beneficioso para el bienestar general de la madre y el bebé. Es importante mencionar que la música prenatal no solo se trata de escuchar música, sino también de interactuar con ella de manera consciente. La madre puede cantarle a su bebé, hablarle suavemente mientras escucha música, acariciar su vientre y crear un espacio especial de conexión a través de la música. La música puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer el vínculo madre-bebé, incluso antes de que el bebé nazca. La música prenatal también puede tener un impacto en la memoria y el desarrollo cognitivo del bebé. Se ha descubierto que la exposición temprana a la música puede mejorar la memoria auditiva del bebé, lo cual puede tener efectos positivos en su desarrollo cerebral. Además, la música puede estimular su creatividad, y desarrollar su capacidad para apreciar y disfrutar de la música en el futuro. Es importante tener en cuenta que cada embarazo y cada bebé son únicos, por lo que los efectos de la música pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, muchos padres han experimentado los beneficios de la música prenatal, y han compartido sus experiencias positivas en todo el mundo. En resumen, la música prenatal tiene un efecto significativo en los bebés durante el embarazo. No solo puede estimular su desarrollo auditivo, emocional y cognitivo, sino que también puede fortalecer el vínculo entre la madre y el bebé, promover la calma y el bienestar, y crear recuerdos especiales que durarán toda la vida. Recuerda que la música es un lenguaje universal que nos conecta en lo más profundo de nuestro ser, y durante el embarazo, esta conexión se vuelve aún más especial. La música prenatal es una hermosa forma de nutrir el alma del bebé en gestación y fortalecer el vínculo madre-bebé. Descubre los increíbles efectos de la música durante el embarazo, y crea momentos inolvidables para ti y tu bebé. Espero que hayas disfrutado de esta información sobre el efecto de la música para los bebés durante el embarazo. En la descripción verás el enlace a un vídeo preparado para que disfrutes de esta música durante tu embarazo. Si te ha parecido interesante, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Música del Espíritu para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.